Hola, bienvenidos a esta lección 4 del módulo 4 de los números complejos, donde vamos a hablar de la fórmula de Moivre, o Moivre en francés. Yo como no hablo francés diré Moivre en castellano. Vamos a empezar a ver a trabajar, perdón, con dos números, dos complejos en forma trigonométrica. Vamos a suponer que tenemos un complejo z de la forma r coseno detecta más i por seno detecta y otro complejo w de la forma s coseno de phi más i por el seno de phi ¿Qué ocurre si multiplicamos estos dos complejos? Tenemos una expresión como esta, sabemos que r y s son números reales que además positivos porque es el módulo esto nos da r, r por s por el producto de esos dos paréntesis. Si aplicamos o bien la definición del producto que vimos en el primer vídeo del tema o directamente aplicando la propiedad distributiva, pues nos queda una expresión como esta. Si sacando factor común, perdón, la parte en la, o des, separando la parte real y la parte imaginaria. Ahora utilizando la fórmula de las razones trigonométricas obtenemos que el z por w lo podemos escribir como r por s y el coseno de más fi más i por por el seno de tecta más fi. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos obtenido que el producto de dos complejos ¿qué es? Pues es otro complejo cuyo módulo es r por s y cuyo argumento es la suma de los argumentos tecta más fi. Por tanto la fórmula de Moibre lo que nos dice es esto, que el módulo del producto es el producto de los módulos y que el argumento del producto es la suma de los argumentos, siempre módulo 2 pi, es decir, cogiendo el ángulo en la primera vuelta. ¿Qué ocurre con la potencia? Vamos a hacer la misma operación que antes, pero cogiendo dos veces la z. El complejo z cuadrado pues es simplemente z por z. Multiplicando, operando de la misma manera, obtenemos r cuadrado el producto de los dos paréntesis y nuevamente obtenemos una expresión como esta, donde hemos separado la parte real y la parte imaginaria. Volviendo a aplicar las fórmulas de las razones trigonométricas, obtenemos que esta expresión es r cuadrado que multiplica coseno de 2tecta más i por el seno de 2tecta. Utilizando por ejemplo la, el método de inducción que visteis en uno de los vídeos anteriores, se puede demostrar que en general z elevado a n es r elevado a n por el coseno de n tecta más i por el seno de n tecta. Esto es en forma trigonométrica y en forma polar pues es una expresión de esa forma. ¿Qué quiere decir que la potencia n de un complejo es otro complejo cuyo módulo es r elevado a n y cuyo argumento es n por tecta. Ya finalmente, ¿qué operación nos queda? La división. Hemos visto la multiplicación y la potencia, bueno pues en el caso análogo a la multiplicación, en el caso de la división si dividimos dos complejos, el módulo es la división de los módulos y el argumento es la, la resta de los argumentos, nuevamente módulo 2pi. Vamos a acabar este vídeo viendo un ejemplo vamos a suponer que tenemos el complejo z igual a 2 coseno de 45 grados más i seno de 45 grados y luego otro complejo w que es 3 coseno de 30 más i por el seno de 30. ¿Qué nos da el producto? Como acabamos de ver al principio del vídeo el producto es el producto de los módulos 2 por 3 y el argumento la suma, en este caso 40 más 30, por tanto esto nos da 6 coseno de 75 más i seno de 75. Vamos a ver el caso de la potencia. Si, por ejemplo, calculamos z al cubo, esto es el módulo al cubo y el argumento multiplicado por 3, lo que nos queda 8 coseno de 135 más i por el seno de 135. Y ya finalmente vamos a acabar con la división. Si dividimos el complejo z por w, esto nos da la división de los módulos, en este caso dos tercios, y la resta de los argumentos lo que nos queda 2 tercios, coseno de 15 grados más i por el seno de 15 grados.